El diseño electrónico es una parte vital para el desarrollo de los proyectos tecnológicos. Conozcamos alguna de las actividades del posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica de la UAS. Eh, trabajo y colaboro en, la, en el posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Yo específicamente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 agencia espacial mexicana donde le hemos desarrollado un conjunto de, de hardware y de software, de IPCores, denominados IPCores donde los alumnos participan de manera activa en el desarrollo de, de, de esos IPCores, de, de esos núcleos de propiedad intelectual eh, nosotros tratamos que todos los proyectos que estén relacionados en el, el posgrado los alumnos sean la parte fundamental del mismo, o sea, ellos